Conoce nuestros cursos de lengua de señas colombiana. Ciclo inicial, curso 1, curso 2, curso 3 y curso 4. Ciclo intermedio, curso 1 y curso 2. Cada curso modalidad virtual en nivel inicial, 363.900 pesos. Y cada curso nivel intermedio, 425.100 pesos. Modalidad en vivo no presencial, cada curso a nivel inicial $428,600 pesos, cada curso a nivel intermedio $540,600 pesos. Modalidad virtual, 50 horas de trabajo autónomo en plataforma guiados por videos y material didáctico digital. 5 clases en vivo, 2 horas cada una en un horario fijo con el instructor y compañeros. Autonomía para trabajo individual en plataforma según la disponibilidad horaria del estudiante Modalidad clases en vivo no presencial 40 horas de clases en vivo con docentes y compañeros Incluye material didáctico, libro de lengua de señas colombiana, cuadernillo y videos de apoyo Horario de clases, lunes, miércoles y viernes de 6 p.m. a 9 p.m. Sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Recuerda, en Fenascol nos seguimos y te seguimos cuidando. Por eso, toda la información e inscripciones se realiza mediante el correo electrónico capacitacion.fenascol.org.co o a través del 315-305-6924.